felices con la aprobación del protocolo es un tema en el que venimos trabajando hace muchos años eh, prácticamente desde el año 2014 que se empieza nos empiezan a convocar de distintas unidades académicas a la Facultad de Trabajo Social por ser justamente una carrera o una profesión que, en la que la, viol, la violencia de género es un tema cotidiano en las intervenciones. Entonces nos invitaron a, a que pudiéramos dictar cap talleres, capacitaciones, y a partir de ahí se generó el interés de diferentes unidades académicas, de poder este, pensar en una acción concreta, en un protocolo concreto, porque había experiencias de estas situaciones en distintas facultades. Decimos sexista porque lo dejamos abierto a situaciones de vulneración de, de otras identidades sexuales, no solamente las mujeres. Y en ese sentido, este, el protocolo busca eh, primero este, generar eh, esos espacios de sensibilización, de capacitación al interior de la universidad y también establecer determinados este, mecanismos que impliquen este, la, la asistencia de las situaciones, o, o sea que de alguna manera las personas tengan canales como para hacer denuncias frente a estas situaciones de violencia este, existentes y que, bueno, en el caso de, este, de analizar que realmente es una situación este, grave y que amerita este, determinado tipo de sanciones, bueno, apelar después de un proceso a este tipo de, de sanciones. Pero lo más importante está este, puesto en visibilizar esta problemática en, a nivel de la universidad este, y que eh, tanto estudiantes como no personal administrativo y de servicios, como docentes, como graduados, tengan canales como para que esto, estas situaciones de violencia se puedan expresar y puedan ser este, tomadas por la propia universidad. No son temas sencillos y en realidad cada situación amerita un tratamiento individual. Por eso este, nosotros insistíamos tanto de tener un equipo que pueda trabajar específicamente en esto y que pueda tener asignado cargos para este trabajo, porque pensamos de que eh, es un trabajo muy arduo, que implica muchas horas de esfuerzo y que, este, que tiene que ser reconocido como un trabajo en el ámbito universitario. El paso siguiente sería la conformación del equipo. Este equipo va, va a trabajar en red con representantes de cada una de las unidades académicas que va a ser a los que van a posibilitar el tratamiento de todas estas acciones, digamos.